Estamos hablando del nieto número 132, que de hecho eh, bueno fue anunciado a partir de las 4 de la tarde por esa institución a muy poquitos días de que fuera anunciada también la restitución del nieto 131, con vínculos con nuestra provincia de Mendoza, aquel 131, puesto que sus padres eran de nuestra provincia. La verdad es que este 132 nos tomó por sorpresa, nadie sabía que a muy poquitos días iban a anunciarlo también, pero les llegó la confirmación, sobre todo de la justicia, ...a última hora de que habían podido detectar el nieto número 132... ...que es de la provincia de San Juan, se llama Juan José... ...tuvo una, una especie de conferencia o una especie de videollamada... ...con abuelas de Plaza de Mayo... ...pero queremos compartir con ustedes el momento en que Estela de Carlotto lo anunciaba. Inició la búsqueda de su identidad en 2004... Acompañando, ...acompañado por el nodo Tucumán de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI. El nieto desconocía que no era hijo de quienes lo criaron hasta que sus hermanos de crianza, luego de fallecidos los padres, se lo dijeron y le entregaron su DNI original. Con toda esa información se dirigió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 Y después de mucho tiempo, entonces, cuando mueren sus padres de crianza, Juan José, de la provincia de Tucumán, decide comenzar esta búsqueda porque, como decíamos en los títulos, son sus hermanos quienes le cuentan la verdad, le entregan el DNI correspondiente y él, a partir de ese momento, asiste a los organismos de derechos humanos para comenzar con esta búsqueda que finalmente termina el día de ayer, cuando la justicia confirma, después de una investigación llevada adelante también por el equipo argentino de Antropología forense que sus datos, sus perfiles genéticos correspondían también a alguien que ya estaba en ese banco que de hecho es de alguna forma manejado también o abuelas de Plaza de Mayo cuentan con esa información con la idea de oportunamente decirle a alguna persona cuál es la verdad. El nieto número 132 que fue anunciado el día de ayer por esta institución que ya tiene tantísimos años en nuestro país.